Más de un año. Ya son muy buenas noticias para esta fanpage de todo un poco. Ya por fin ya tengo desbloqueado lo que es... parcial, Bueno, casi todo lo de monetización. Como ustedes pueden ver ahorita aquí abajo de, del chat. Donde ustedes hacen su comentario. Ya tengo activadas las, las estrellas. ¿sí? Cuando empecé esta fanpage. este Pues... Dice lo más posible por aceptar donaciones, que ustedes pudieran darnos las donaciones, pero pues no, no, no duró mucho eso. Pero ya, ya ahorita ya, ya pueden hacer cooperar con, con las estrellas. Cuando ustedes donan estrellas o mandan estrellas, ya es un apoyo para la página, la fanpage de todo un poco. Bien, vamos a empezar este video en vivo. qué bueno que estén todos aquí. Gracias por estar, darse un, un ratito a estar aquí conmigo. Quiero explicar algo de la moneda de un peso que estuve compartiendo, compartiendo desde el día de ayer. Primero, el día de ayer lo hice así como para sacar un poquito de polémica sobre esta moneda de un peso con error de impresión. La imagen que les, les mostré, este, pues no, no, era, no era muy visible la imagen, ¿sí? Este, y pues sí, sub, eh, recibí muchos muchos comentarios, no nomás aquí en todo un poco, porque aparte publiqué esta, esta imagen en varios grupos de Facebook de numismática, ¿sí? y recibí muchos comentarios, bueno, no muchísimos, pero sí varios comentarios de que pues era del año 1992, algunas personas hasta ofendieron pues de que pues fíjate bien no seas tonto no, no hay monedas de 1882 esa moneda se empezó a, a circular o a, a acuñar en 1992 es imposible pero pues aquí voy a voy a aclarar todo ese punto, sí más que nada lo hice para, de primero para meter este polémica sobre esta moneda sí pero, aquí les va algo muy importante. Vamos a empezar por la, por la historia de cómo, cómo llegué a, a sacar este de, de la moneda de un peso. Ahí resulta que <ríe> llegué con un puño de monedas después del trayecto de mi trabajo a mi casa. Entonces, saqué... Parecía alcancía, yo más bien parecía, pues sí, alcancía, parecía sonaja más bien. Tenía muchísimas monedas, entonces empecé a, a apartarlas. Tengo años eh, obsesionado con las monedas, sí, pero hace poco ya me empecé a entrar más a lo que es la, la numismática. Entonces, ayer que llegué de mi trabajo, saqué todas las monedas, traía de 10 pesos, de 5 pesos, de 1 peso, de 50 centavos, y las empecé a separar, así, pues, venía cansado y todo, y, y entonces las separé, las de 1 peso, y vi dos monedas que eran diferentes, que decían un nuevo peso con la letra N, fueron las primeras del año 1992 al año, si no mal recuerdo, eh, leí a 1995, cuando se empezaron a salir en circulación los nuevos pesos. Entonces, entonces eh, encontré estas dos monedas en el puño de monedas que traía, en la bolsa, y las separé. ¿sí? Y le dije a, a, mi, a mi señora, le digo, oye, es... Mira, estas monedas son de las primeras que salieron. Y ella fue la que me hizo mención. Oyes, pero esta dice 1892. Y yo, No, es imposible que diga 1892. ¿Por qué? Porque, pues en realidad... No, en ese tiempo ni siquiera existen esas monedas. Ok, entonces agarré mi celular. Como estoy medio segatón. <ríe> agarré mi celular. hice un zoom. Y sí, efectivamente, cuando hice el zoom, decía 1892. Pero, como les digo, quise meter polémica con esa imagen. Entonces, le tomé una imagen, una fotografía, con mi celular. Y... Pero de lejitos. Y sí, claramente se aprecia que, a de lejos, que es 1992. Pero, hoy les compartí un video... Este acercando, haciendo un zoom y claramente se ve que el, el primer 9 está completamente bueno, sí trae una pequeña fisura al lado izquierdo, pero sí forma un 8 eh, vamos a eso bien entonces, quiero mostrarles esto es esta imagen bien más déjenme Acomodar bien aquí. Porque la imagen como que se traba. Vamos a activar la cámara. Estas son las dos monedas. Que ayer traía. Del lado izquierdo. Que es esta. Espero que se vea bien la imagen. A ver. Creo que se está trabando un poquito. Pero a ver. Esperemos que se se adapte rápido la imagen bueno aquí mi computadora está un poquito trabado bueno ahí está esta es la moneda ¿sí? así de lejos se ve claramente que dos son los dos nueves ¿sí? pero en el video que hoy les compartí en la mañana haciendo el zoom a, lo, a la alta resolución o a lo más grande que se pueda hacer la imagen en mi celular ya se aprecia que si es un 8 entonces tengo esta otra moneda que igual las, las dos las traía al mismo tiempo es, es lo curioso traía dos monedas de, de nuevos pesos en la, en la bolsa ah no perdón era al revés esta es de 1993 aquí Claramente, pues sí se precio de dos nueves. ¿sí? Incluso está golpeada. De aquí de arribita, de aquí. Y esta es la de 1892. Y si la voy acercando poco a poquito, se va convirtiendo en ocho. Esperemos que la imagen. Ahí está, miren. ¿Se ven? Ese es un error de acuñación. ¿Por qué digo que es error de acuñación? Ahí les va. En primer lugar, ¿se fijan? Si le acerco lo más que, que puedo, pues sí pareciera que fueran dos nueves, pero. ¡Ay! Se quitó. <risa> Límite de tiempo de mi celular. Bueno, Déjenme agrandar aquí la imagen. Ahí está. Ahí está. Si sí pareciera que el 8. Está deformado de un machucón. sí. Pero. Aquí está lo raro. ¿Por qué el otro 9 no está también deformado? Igual que el 8. El 1 y el 2 no se ve que tenga... Eh, que fuera apachurrado. Pues todo el contorno está desgastado, pero es desgaste, no es apachurrón. O sí, una presión en, en el número 8, 9 que lo haya convertido en 8. ¿sí? Si vemos acá en la otra moneda, esta moneda... Tiene un golpe muy considerable en esta parte. Exactamente arriba del, del, del año de acuñación. Y se fijan los dos nueves están similares. Excepto el del lado izquierdo que pues sí se ve un poquito más abollado. ¿sí? Pero pues si... Por si fuera por este golpe. Todos estuvieran maltratados. De igual forma. Sí, pero aquí al parecer. El, el 9 de la izquierda. Fue el único que sufrió un poquito. Probablemente. Eh, pues. Deformación por este machucón. Que tiene aquí arriba. Y lo raro de esta. Que la única. No tiene machucones. No tiene golpes. Pero. El único que al parecer tiene esa deformación es el se podría decir el 9 que salió ahí <risas> Ay, se volvió a quitar al parecer que es el eh, el único que tiene la deformación es el 9 del lado izquierdo que lo podría convertir en 8 esa es mi deducción yo digo que ...que no es machucón... ...yo digo que sí es error... ...probablemente del troquel que... ...que forjó esta moneda... ...sí... ...que probablemente ya estaba desgastado... ...y ya estaba este... ...o se le incrustó algún pedazo ahí de... ...de metal... ...probablemente... ...verdad... ...déjeme poner... ...la, la imagen... De la fotografía que hoy eh, que les compartí del día de ayer. Pero esta, bueno esta no es, esta es del otro peso. Es la imagen eh, del frente de la moneda de 1993. Aquí ya para que no se mueva tanto la imagen, porque si sí tengo un pulso de maraquero. <ríe> Entonces, aquí son las imágenes de estas mismas monedas que estaba mostrando. ¿sí? Fíjense en los dos nueves. Sí, sí hay diferencia, pero no es considerable a pesar del golpe que trae aquí en la parte superior de la fecha. ¿sí? Ahora, nos vamos a la otra moneda. Esta, este es el, el sello del águila de México. De la moneda que trae el defecto. Sí, está muy gastada. Es una moneda que está en circulación todavía. De hecho la traí en la bolsa. Me la dieron de cambio. Está muy desgastada. Pero esta es la parte de, del sello de, del escudo de, de México. Ay, se quitó. Voy a esperar a que se ponga. Ahí está. Esta es la imagen que les compartí ayer. Entonces, Francisco Antonio, gracias por tu like. Esta es la moneda que les comento. Sí, sí trae maltrato, trae golpes, rayones y todo eso. Pero no trae abolladuras como la, la otra moneda de 1993. 1993. Y sí, como les dije, quise hacer controversia. Entonces les, les compartí esta imagen. Que desafortunadamente la imagen que les compartí la primera no podían ustedes hacer zoom. Por eso también opté por hacerles el, el video, de, el pequeño video haciendo zoom. Y al hacer zoom, pues vamos viendo que la apertura, que para poder formar el número 9. Está completamente cerrada. Que hace que se forme un 8. ¿Sí? Alison. Gracias por tu like. Y si vemos. Esto es lo más que puedo acercar la imagen. ¿Sí? Si vemos. Está completamente cerrada. Al parecer. Eh, como les comentaba. Fue error de, de acuñación. Probablemente el troquel se le atoró una pequeña rebabita ahí del mismo material y lo, lo prensó y lo fundió formando un 8. ¿Sí? Aquí quiero llegar con esto. Yo soy de las personas que se, se emocionan muy fácilmente de que, ay, tengo una moneda rarísima. Pero ya, ya me estoy adentrando más a esto de la numismática y pues sí es, es, es, es, es algo muy bonito. Eh, Sí, emociona mucho tan, tan solo con tener una moneda que es muy rara, emociona ahora contar con varias y aparte antiguas esta es una moneda rara ¿sí? ¿por qué? porque ese error de acuñación que no es la única hay muchísimas monedas así en circulación que es a, al punto que quiero ir no por ser un error de acuñación quiera decir que vale mucho dinero ¿sí? ¿por qué? porque hay miles de monedas no pudo haber habido una o dos monedas con un error. Aparte, es una moneda que todavía está en circulación, que todavía tiene valor pues, de circulación. ¿Sí? ¿A, qué, ¿A qué quiero ir? ¿A qué quiero llegar? Vamos a cambiar de imagen. Déjenme cambiar de pantalla. ¿Por qué les digo esto? He estado revisando... Cada que yo reviso una de mis monedas de mi colección que tengo, me meto a internet a buscar qué, qué costo tiene en cuánto se está vendiendo esta moneda. <risa> bueno, estas monedas de un peso... <risa> este, ¿cómo se te sí. Esta es una moneda... Que no tiene error de acuñación. Déjenme ver si puedo hacer más grande la imagen. Para que puedan distinguir. Sí, ahí está. Se ve claramente que es 1992. Y no se ve el defecto. Que esta moneda tiene. Déjenme ver si todavía lo puedo hacer más grande. Creo que ya no voy a poder. Que sí, Mi pantalla está muy... Ahí está, sí, se puede. sí. Se ven perfectamente los dos nueves. Vamos a ponerla... Aquí así. Ahí así. Listo. Bien. Después... Ya comparando lo que la lo que yo tengo. ¿sí? Se ve claramente que pues los dos nueve están separados. Y... Y, y pues ya ahora vamos a me metí a, a esta es la página de mercado libre hay personas que sí exageran o quieren verle la cara a varias personas quieren sacar provecho de eso probablemente una estas monedas que tengan error de acuñación eh, si sí tengan un valor agregado pero no es para que sea tanto lo he dicho en otros videos eh, en vídeos anteriores que probablemente, si hay personas muy aficionadas, coleccionistas que realmente quieren tener esa moneda, probablemente si sí lo puedan pagar la cantidad de las personas que tengan su dinero su, su moneda, pero en realidad no creo que, que, que haya personas eh, que paguen ese valor. Es un ejemplo de esta, miren. Esta es una moneda. Aquí la déjenme ver si puedo hacerlo más grande sí, es una moneda parecida a la que yo tengo, esta no la puedo hacer más grande porque es lo que me permite la página web no publicada, que es Mercado Libre igual se ve el número 8, claramente este sí se ve completamente cerrado y el número 2 pero a mí se me hace un, un, un costo muy alto para una moneda que todavía está en circulación, ¿Sí? y pues no, no, no creo que, que valga eso. Después la única, o sea hay varias, hay varias aquí en este, en esta en Mercado Libre hay varias monedas, déjeme darle atrás a ver si aparece alguno otro precio miren aquí hay otra en seis mil pesos eh, 10 mil pesos mm, yo no no no es para que valga tanto por lo que les acabo de comentar les acabo de comentar no es no es una moneda que se hayan eh, acuñado muy pocas no es una moneda rara porque ya hay muchísimas y aquí se puede se puede comprobar en, simplemente en esta página de mercado libre, aquí pues ya vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, muchísimas, muchísimas monedas que fueron acuñadas y que tienen ese error. Vean, esta, 24 mil pesos. Si <risa> sí, no, o sea, no, no, no es, no se vayan porque sea un error de acuñación. Mientras les voy a ser claro, a lo que he estado viendo a personas que si sí son, tienen más tiempo. En esto que es la, la colección de, de monedas antiguas, eh, explican muy bien esto y a mí me quedó muy claro. ¿sí? sí, me emociono y todo por tener una moneda rara, pero no es para decir, ah, pues ya voy a ser millonario por tener una moneda rara. No, simplemente si es no es una moneda que no haya tenido baja producción o se hayan generado mmm, pocas acuñaciones de esta moneda con ese tipo de error eh, pues no, no nunca va a tener un precio como estos y menos si está en circulación si sí, probablemente si pueda llegar a valer para una persona que se pueda hacer curioso de la moneda pues 80 pesos, probablemente 80 veces más su, su valor Sí, pero 100 mil 100 mil veces más su valor o 10 mil veces más su valor no, es es imposible y nada más aquí, eh, ahí en periódicos, en, en, de hecho televisoras, me caen mal las televisoras porque siempre mienten, es lo que también les comentaba en un video, no me gusta ver televisión mucho menos noticias en la televisión, en, en la red sí, ah, ahí sí podemos escoger qué, qué ver, aquí no, en televisión no, es a huevo lo que ellos te, que, que, que te quieren enchacar achacar pero sí o sea en, lo podría decir empieza con T. y es de aquí de méxico bueno hay dos que empiezan con T. pero tiene forma de de papa <risas> Sí, tiene forma de papa esa televisora oiga nada más cien mil pesos un peso con esa con esa descripción es es inaudito no es increíble que que hay personas que se crean eso, bueno, no es increíble, porque pues sí hay muchas personas que ven televisión, y se creen todo lo que le dice la televisión, pero no, no, no, no, es, es, no puedo pasar videos de esto que le estoy diciendo, de las personas que yo veo, porque pues estaría robándole su contenido, pero si ustedes dudan de lo que le estoy diciendo, nada más váyanse a YouTube, más bien en YouTube o en Facebook. este, Póngale moneda de un peso. Y, y hay muchísimas personas. Que tienen años dedicándose a esto. Que explican detalladamente. Incluso tienen sus libros. Donde tienen. Los la, años de acuñación. Y e incluso los costos. ¿sí? Y efectivamente. Ya encontré un video. En, en YouTube. Que desmiente. Todo ese, el valor exorbitante. Que ponen todas estas, estas personas ¿Sí? más que nada también de, yo quería hacer este video para pues, para ayudar pues, a contribuir un poco de lo que el valor real de lo que tiene, de, que pueden tener sus monedas ¿Sí? y no creerse todo lo que ven aquí no porque aquí en Mercado Libre vean que hay 100 mil pesos 60 mil pesos o oh, 6 mil 700 pesos es. No quiere decir que en realidad valga eso. Hay personas que a lo mejor sí se la pueden creer. Pero. es nada más abrir los ojos y ponerse a hacer un poquito más este. Eh, ¿Cómo se dice? O sea, no crece todo todas esas mentiras. ¿Sí? Sacar sus propias deducciones. Bien, vamos a. A ver un poquito de los comentarios que me hicieron con, con esto de la moneda que les estoy comentando. Esta fue la imagen que ayer les, les, les, les, les compartí. Aquí claramente, como les digo, sí sí, sí parece un 9. ¿sí? Pero pues esta no la, no la podemos agrandar la imagen. Sí, aquí me comentaba Abuela Rosa. Dice, es de 1992. Fue, fue cuando empezaron a hacer nuevos pesos. Es correcto. Aquí dice J. Sue. Dice es de 1992. Y la N es nuevos pesos. Correcto. Sí, ahí claramente se ve que dice mil, 1992. Otro Ben Morales. Pues sí, como les decía aquí en la imagen. Pues sí, en esta. Pues sí parece un 9. Sí, eh, es 9, mi estimado. <ríe> y rojito. Muy bien. Y pues sí, como les digo, aquí sí parece un 9 efectivamente. Pero después hoy por la mañana, mediodía más o menos, les compartí este video donde hago el zoom que hace un momento lo hice, donde se ve que sí es es un 8, pues, forma un 8 por por lo que les comenté anteriormente, un error de acuñación, probablemente una rebaba en el troquel. Sí. Pero y arcándolo tomando muy bien a detalle la imagen, pues sí ya... Ya que es efectivamente un 8. Aquí dice Vicente, Vicente, Vicente, es americana. No, amigo, no es americana. <risa> Bueno, eh, no puedo pasar ¿no? los comentarios de los grupos donde de numismática. Hay muchísimos grupos de numismática en Facebook. Les recomiendo, si ustedes tienen eh, colección o quieren saber algún, alguna cosa de, de numismática, se, se unan a esos grupos. ¿sí? No, no quiero eh, meterme a esos grupos, a mostrárselos, porque pues hay, hay muchas personas que, que, no son, que son externas a de todo un poco. ¿Sí? pero sí, una persona que, que incluso pues me dijo ignorante, no sé, pero pues me dijo que yo afirmaba que era de 1892, no, yo nunca afirmé que era de 1892, de incluso aquí en el comentario dice, a lo que vieron, este, misma, este mismo video los, lo compartí en otros grupos, ¿sí? Sí, a lo que vieron... A los que vieron la fecha de 1992, aquí les hago un zoom a la moneda. ¿Qué opinan? ¿Es 8 o 9? ¿Es error de acuñación o le pasó un camión por encima y de fondo? Eh, y la deformó, perdón. ¿Sí? o sea, yo en ningún momento estoy afirmando que sea un 8 o que se acuñó en 1892 esta persona me, me hace referencia que yo aseguro que se acuñó en 1892 y digo, pues no manches, no, yo nunca dije eso ¿sí? yo estoy diciendo que es un error de, probablemente sea un error de acuñación aparte pues yo yo vi cuando hicieron salió esa, esa moneda fue de los primeros que tuve la oportunidad de manejar ese tipo de monedas. O, es como para afirmar que se acuñó en 1800. Pues no, es imposible. Bien, pues. Como ven esto. <ríe> Estuvo chido, ¿no? De la, la monedita. Sí, no, fue nomás para meter controversia. No crean que estaba afirmando efectivamente que tenía una moneda exorbitante que valía mucho dinero, pero espero que les haya quedado claro y si no me creen, pues eh, todos podemos investigar, o sea, tenemos varias fuentes donde investigar y, y obviamente muchas personas que conocen más que yo de, de esto de que es la numismática, yo apenas voy empezando y pues, y sí, se, es, está muy muy interesante eh, aparte porque yo cuento con una colección, nada no más que me estoy metiendo más porque porque ignoro ignoro eh, todo lo que podría yo tener en, en el puñito que ya está haciendo más grande de, de monedas y billetes ¿sí? pero pues todos somos libres de, de creer o de creerle a la persona que todos queramos este creerle pues si ¿sí? sus argumentos ...yo di mis argumentos... ...desmentí lo que... ...algunas personas me querían achacar... ...que yo afirmaba que se había acuñado en 1800... ...y no, no es así... ...yo nunca lo afirmé... ...y pues nada, ahí está... Eh, ...sí voy a estar... Este, ...sacando más, esto, esto me pasó ayer... ...esto de estas monedas... ¿sí? ...pero pues como les digo... ...tengo un puño de monedas que quiero... ...mostrárselas a detalle... ...así como lo he estado haciendo con la de... ...50 pesos... La de las nuevas que adquirí de, de plata, que me, nomás les, les, les hice un video de la de un peso. Faltan las demás, las que conseguí en ese mismo día, que es para otro tema. Y, y, y desafortunadamente me enteré de algo. Entonces, sí, estaba muy emocionado porque les había adquirido, pero después me desilusioné. En otro video se los voy a hacer mención. ¿sí? Bien, amigos, pues como. Como les dije al inicio de este, de este video, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ya al parecer Facebook ya me está remunerando de todo el año que me castigó. Ya puedo contar con el apoyo de ustedes a través de Estrellas. Espero que, que me ayuden porque por sí, mi, mi equipo está un poco de mediocre. ¿sí? Ocupo mucho, mucho mejorarlo o hacerme de otro más bien hacerme de otro porque pues este es una laptop y yo lo que ocupo es, es un es un equipo de escritorio mmm, con más capacidad, más resolución y obviamente pues pues todo lo que se necesita para hacer este tipo de transmisiones y aparte, sí eh, esto es de todo un poco a las personas que me estaban siguiendo desde un inicio que empecé esto en Facebook ya saben que empecé con los animes de Dragon Ball, los Siete Pecados Capitales y así pues. Pero pues resulta que pues no me funcionó. ¿Por qué? Porque Facebook me, me censuró. Entonces mi intención ya no es subir ese tipo de contenido. Probablemente, aquí en Facebook, probablemente le suba uno que otro. Y así como los he estado subiendo, que yo creo que ya van tres capítulos de Dragon Ball, editarlos un poquito más. Sí, pero ya en sí, ya subir series completamente aquí dentro de un poco, no. Donde sí lo voy a estar haciendo va a ser en la página web. Que aquí igual abajo, en, en, a un ladito también en los comentarios, les debe de aparecer el link de mi página web. Y si no les aparece después del de en vivo, se pueden ir a de todo un poco... A la página oficial en Facebook. De todo un poco. Y ahí les, les aparece mi ruta. Igual se las digo. Es de HTTPS. Dos puntos. Diagonal, diagonal. De todo un poco. Descargas.com Ahí sí van a poder ver todo el contenido. Sin restricciones. Y completamente gratis. La otra. Probablemente. Como todos saben. Tengo más fanpage. ¿sí? Que tengo jugando de todo un poco. Este... Eh, ...tutoriales... ...solo tutoriales, perdón... ...y... ...cuál es la otra vieja, ya ni no me acuerdo... <ríe> ...se me olvidó las páginas que tengo... ...es que pues ya... ...como ahorita ya estoy monetizando... ...aquí en, en en esta fanpage... ...pues ya le estoy dedicando un poquito más de tiempo... ...sí... ...y voy a hacer lo posible por hacer más videos en vivo... ...de todos los temas... E incluso hoy... <ríe> Hoy en el trabajo me la pasé escuchando lo que es este, la audiencia que tuvo el presidente del INE aquí en México. Y sí estuvo muy interesante. Sí. Espero, espero no les moleste, pero pues igual a mí me gusta también escuchar mucho la política. Probablemente tome uno, dos, que tres temas de, de política, porque pues sí, se está poniendo muy bueno aquí en México todo esto de, de la política y, y pues yo yo siempre me mantengo informado, todos los días me mantengo informando informado de lo que es política, de todo eh, Senado, este diputados, el presidente, eh, gobernadores, yo sigo muchas personas que hablan de política y sí, sí yo no me trago eso de lo que ven en televisión, yo no veo televisión la otra vez que me agarraron mi televisión, creo que fue dos vi en vivos pasados porque se me olvidó apagarla porque mi mujer la dejó prendida y me dijo, ya ah, me voy porque gasto en vivo, pero la dejó prendida y a mí se me olvidó apagarla. <ríe> pero pues no, yo no veo televisión, yo no, no soy muy aficionado o muy afán de ver noticieros en televisión, yo prefiero ver noticias de por otros medios y más que en redes sociales. Sí, porque pues ahí sí, este hay, hay equidad hay para los dos lados para donde quieras irte bien pues ya no quiero meterme ahorita más en ese tema de política probablemente después ya ahorita ya no, ya tenía que declarar los puntos de la moneda y compartirles que ya puedo recibir estrellas espero pronto eh, llegar a la meta para poner otra meta y ir mejorando el equipo, ir mejorando todo, de, de todo un poco, ir eh, mejorando todo. Como les había dicho en anteriores videos en vivo. <coughs> y ya cuando todo esto crezca, voy a ocupar ayuda yo todo no lo voy a poder hacer. ¿sí? Entonces, las personas que más, más, más, más estén constantes, probablemente les pida su apoyo de otra forma. Y cómo sea de esa forma, pues, ser este... Probablemente parte de todo un poco, pero ya algo administrativo, pues, o, o moviéndole ahí comentarios, ¿cómo se llaman? Moderadores, todo eso es lo que se ocupa en una fanpage, pero eso ya, ya después, de que si tiene que hacer, se tiene que hacer. Si todo esto sale bien y, y funciona bien, voy a ocupar de, de ayuda de muchos de ustedes. Bien, amigos, pues pasen buenas noches. Me alargué mucho y además iba aclarado de las monedas. Pero qué bueno, qué bueno que todo va muy bien, va todo mejorando. Y espero que, que aquí sigamos en un buen, muy, muy buen rato. Pasen buenas noches y bonito fin de semana. Espero vernos mañana. Bye. Compartan. <risa>